Si me dejan menciones en el chat, eh, me, me, por favor, me pueden poner ahí y yo les voy a ir leyendo. Bien. Las generalidades de las personas físicas y las personas morales. Bien, para esto, para términos fiscales, recordemos que una persona física y una persona moral, estas, eh, esto que el Código Civil nos menciona, qué es una persona física y qué es una persona moral, para términos jurídicos, también, cabe mencionar que es el artículo 31 fracción cuarta constitucional eh, quien nos dice que tenemos que contribuir al gasto público de la federación, de las entidades federativas y así como de los municipios. Es por consecuencia donde nacen dos tipos de sujeto, el sujeto activo y el sujeto pasivo, aquel sujeto que va a realizar una actividad para, en este caso, y voy a poner un ejemplo, el sujeto pasivo, el contribuyente, el sujeto activo, en este caso, eh, pues el gobierno, el sistema, eh, mediante la parte del SAT, pues va a recaudar esta parte de los impuestos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en una ley de ingresos, y por otra parte, existe la ley de egresos, que es donde van a, eh, pues, literal, gastar este dinero, esto que se recauda, y bien, pues, eh, con ello van a contribuir y van a darle al gasto público. Señores de Census, no sé por qué a mí me aparece si puedo dar acceso, no sé si me hicieron o qué está pasando por ahí, pero me parece que, que, que a mí me aparecen las personas. Bien, aquí eh, iPhone nos dice, ojalá se puedan lograr también con su nombre, porque... Al nombrarlos, los voy a nombrar conforme me aparecen. Perdónenme. Eh. iPhone nos dice, quiero actualizar mis conocimientos ya que entre eh, entré a elaborar, me imagino, a un despacho contable. Mavara, mejorar mis conocimientos acerca de los temas. En mi caso no tengo mucha familiaridad con las personas morales. Ok. Cristian, comprender y ampliar el criterio para la interpretación de la ley. Perfecto. Eh, María Áviles, mis expectativas referentes al diplomado es actualizar y mejorar mis conocimientos debido a los cambios que pudieran existir y asimismo ampliar mis criterios. Muchas gracias por sus menciones. Bien, entonces, todos todos tenemos que contribuir al gasto público. Esto nace desde la Constitución. Y en el momento en que se plasmó en la Constitución, en el momento en este contrato social en el cual tiene el sujeto pasivo con el sujeto activo, entonces se hace merecedor a que el sujeto activo pueda a través de mecanismos, es decir, a través de las leyes, fincar eh, gravámenes en ciertos actos o actividades o patrimonios. Y ahorita vamos a hablar de la ley del impuesto sobre la renta, de la ley del impuesto al valor agregado, de la ley de IEPS, entre otras muchas leyes que existen para regular esta parte contributiva eh, en la cual el sujeto pasivo tendrá que estar dándole al sujeto activo pues el pago de las contribuciones. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Cuando haya una duda, por favor, menciónenmela. Entonces, como habíamos dicho, hay un sujeto activo y un sujeto pasivo existe una relación jurídica a través de un contrato social. Cabe hacer mención que tal vez les pueda parecer un tanto aburrido lo que estoy mencionando, sin embargo, y con el paso del tiempo en este diplomado, cada vez estas palabras que escucharon en el primer módulo y en el segundo van a tener una razón de ser en los próximos módulos. Yo sé que ustedes o muchas de las personas buscan cosas prácticas, que también va a haber en el diplomado. También vamos a ver la parte práctica de cómo hacer un pago provisional, la declaración anual, el cierre, eh, la parte de las nóminas, ex, los contratos, por ejemplo. Pero cabe hacer mención que lo que tenemos que tener de una manera correcta también son las bases. De dónde proviene la parte, por ejemplo, de pagar los impuestos. ¿Por qué pago impuestos? Es lo primerito que te va a preguntar inclusive un cliente. ¿Por qué pago impuestos? ¿Por qué debo pagar los impuestos? ¿No? Entonces, eh, cabe hacer mención que con el paso eh, de, de este módulo, sí vamos a ver algunas cuestiones prácticas por ahí, que seguramente me van a pedir la hoja de Excel, cómo hice este cálculo, se las voy a enviar, yo no tengo ningún problema que puedan tener ustedes mis hojas de cálculo, creo que no hay mayor problema. Recuerden que, pues, estas hojas de cálculos las utilizo yo para eh, realizar mis declaraciones. Eh, cabe hacer mención que soy de la idea que cada persona tiene que hacer su propia hoja de cálculo para entenderle, porque muchas de las veces pues, podemos tener ciertas eh, diferencias de cómo manejamos pues, ciertos cálculos o cierta posición de ciertos rubros. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. El sujeto activo y el sujeto pasivo también tienen derechos y obligaciones. Todas las personas, tanto físicas como morales, tendrán derechos y obligaciones, y lo vamos a ver más adelante a qué me refiero. Bien, recordarles que tienen una capacidad, en este caso, las personas eh, morales o físicas, de goce y de ejercicio. De goce, de aquellos derechos y obligaciones que tienen. De ejercicio, aquello que ejemplo, en el caso de las personas físicas, es hasta la gran mayoría de edad, hasta los 18 años, que pueden ejercer ciertos actos, por ejemplo, el de votar y ser votado, es uno de los ejemplos. Eh, también pueden celebrar actos jurídicos, los cuales obviamente van a existir, en este caso, en una facultad, en una capacidad de ejercer aquellos derechos que tiene, estos derechos de goce, ¿ok? Y también, en su momento, si los derechos se ven por alguna razón eh, bien, eh, que, que la autoridad no lo respete, que eh, en este caso eh, el sujeto pasivo se vea eh, perjudicado por algún actuar de la autoridad fuera de la ley, puede exigir sus derechos a través de una serie de mecanismos, juicio contencioso, a lo mejor hasta llegar al amparo, podría ser, no lo sé, eso lo vamos a ver más en la parte eh, legal. Sin embargo, cabe hacer mención, tenemos todos la capacidad de goce, es decir, derechos y obligaciones. Recordarles que es el artículo primero hasta el artículo 27 constitucional, que nos hace mención que tenemos derecho a, bien, ejemplo, la libertad, ejemplo, la educación, y ni tan siquiera él nos da, la constitución no nos da, la constitución nos reconoce. Hay eh, derechos que son intrínsecos de la persona, por ejemplo, la misma vida, la libertad, el hecho de ser feliz, entre otros muchos derechos que tiene una persona simplemente por existir. Cabe hacer mención que en esta constitución eh, lo reconoce y hace mención que cualquier persona que pise territorio nacional tendrá estos derechos, eh, los cuales, pues bien, también en su ejercicio podrá tener una exigencia de los mismos cuando se vean violentados por la autoridad o por algún privado. Entonces... Tenemos la capacidad, tanto las personas físicas como las personas morales, y ahí para un, un momento, las personas morales solo tienen aquellos derechos que eh, por su misma naturaleza de la creación eh, se les puede dar mediante el acta constitutiva. Recordarles que en el acta constitutiva de una persona moral es una acta de nacimiento. Como ustedes y yo tenemos una acta de nacimiento, a lo mejor nacimos en el Estado de México, en Morelos, qué sé yo. Es un documento que acredita que existo cuando nací, en qué año, quiénes son mis padres, quiénes son mis abuelos, cuáles son mis apellidos. Si soy mujer, si soy hombre, en qué lugar nací. Ahora bien, en el caso de las personas moral, morales, es el acta constitutiva, esa acta de nacimiento que van a tener, y quien dice quiénes son los que pertenecen a esa sociedad o asociación, también menciona cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, tanto internas como externas. Y también la legislación, en este caso, la legislación fiscal, va a aplicar aquellas obligaciones que tiene este sujeto pasivo, ¿para qué?, para el pago de los impuestos, de las contribuciones, de las mejoras. Eh, entonces, la persona moral, su documento oficial para cuando nace es el acta constitutiva. Esto, bien, le da fe y legalidad un notario público al cual, bueno, depende a qué notario vayas. Hay, este, eh, en este caso, personas que cobran desde 5 mil hasta 14 mil o 30 mil pesos por el acta constitutiva. Hoy recordarles que a partir del 2013 existen las sociedades por acciones simplificadas, las cuales no tienes que acudir a un notario público. Tú puedes hacer, a través de la página de la Secretaría de Economía, entrar a hacer el llenado y crear una sociedad por acción simplificada. La bondad de estas sociedades por acciones simplificadas es que lo puede hacer una sola persona. Estas sociedades unipersonales que ya fueron en España, tanto en Colombia y hoy en México creadas, funcionan o tratan de dar esta parte para los emprendedores, para que ellos puedan verse, visualizarse como una eh, empresa, si lo quieres ver para lenguaje no técnico, sino un lenguaje coloquial, porque ahorita vamos a ver qué es una empresa para términos fiscales, no para términos coloquiales. Ahora, hay que entender el lenguaje que maneja eh, una persona que a lo mejor es un tornero, una persona que a lo mejor está creando una empresa, no sé, de, de tecnología, qué sé yo. No la revolvamos, porque para términos fiscales, para los contadores, una empresa va a ser aquella persona que lleva actividades empresariales conforme al artículo 75 del Código de Comercio y conforme al artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. Para nosotros eso va a ser una empresa, sea, sea una persona física o sea una persona moral. Ajá. Pero para una persona normal, para, para aquel que está creando apenas la idea de negocios, etcétera, si ustedes le dicen que él también es una empresa, no les va a entender. Casi para la gran mayoría, el coloquio o el argot popular, ¿no? el populis, cuando alguien habla de empresas, te refieres a una S.A., a una sociedad civil con decirles una sociedad civil que creen para términos fiscales no es una empresa así como lo acaban de escuchar la sociedad civil no es una empresa para términos fiscales es una persona moral que es otra cosa ¿Eh? Empresa y persona moral son cosas distintas persona moral por ejemplo las asociaciones civiles es una persona moral pero eso no quiere decir que sea una empresa, ¿ok? Porque una empresa es toda aquella persona, sea física o sea moral, que lleve a cabo las actividades que marca el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación y en su primer párrafo dice, y aquellas leyes de carácter federal. Y al momento de decir carácter federal, ¿quién es la que regula los actos de comercio? Ah, el código de comercio. ¿En qué artículo podemos ver qué actos se llevan a cabo comerciales? Bien, en el artículo 75 del código de comercio. Vamos a ir hablando un poco más al respecto más adelante. Si tienen alguna pregunta, por favor, eh, no duden en, en hacerla. Aquí. Adriana, dice, mi expectativa es precisamente lo que acaba de mencionar, comprender el todo de los impuestos y el proceso que sigue una entidad jurídica como lo son las personas morales y las personas físicas. Perfecto. Esteban Elizalde. ¿Qué sugiere hoy en día para constituir una sociedad con lo respecto al objeto social y la subcontratación? Tendrías que colocar un poquito mejor tu pregunta, Esteban Elizalde. ¿A qué me refiero con colocar mejor tu pregunta? Recordemos que la subcontratación como tal, hoy en día, está prohibida. Como tal, está prohibida, ¿no? El artículo 15A, el antiguo artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, hoy nada más 15%. Hace mención de trabajos completamente especializados, ¿no? Y en este argot que le dan a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que mediante una eh, plataforma que se llama REPSE, hoy te puedas inscribir a aquellas personas que pongan a disposición a su personal a otra persona. ¡Ah, caray! como a disposición? No puede haber, entonces, la parte de subcontratación hoy son servicios completamente que especializados, pero cabe hacer mención que es muy delgada la línea entre prestar el servicio y una actividad completamente con tintes empresariales por aquí Eduardo, yo quisiera abrir una SAS, la duda es si no puedo explicar un poco más cómo abrirla y cómo constituirla no es parte del tema Eduardo sin embargo y me comprometo el día sábado si quieres vemos al final al final de la ponencia eh, doy por ahí unos, unos 30 minutos y vemos cómo se va constituyendo la parte de la sociedad por acción simplificada sin problemas mi estimado Eduardo ahora bien Esteban Elizalde me gustaría que me ampliaras la parte que estás mencionando. ¿Qué sugiere hoy en día para constituir una sociedad con respecto al objeto social y a la subcontratación? Bien, pues el objeto social lo tienes que delimitar de qué y a qué te estás dedicando y con base en ello saber si caes o no en la parte de la subcontratación. Necesitaría que me ejemplificaras para yo eh, poder tener una respuesta más certera porque si no voy a estar divagando con las cosas, ¿vale? Si la tienes, Esteban, durante este módulo, por favor, déjamela caer, ¿no? Diría por ahí, directa a la cabeza, para que yo pueda saber qué es lo que tú estás pensando, buscando, cuál es el, cuál es el, el meollo de este cliente, ¿no? O de esta constitución, o de este negocio que tú quieres hacer, y yéndonos a la raíz, ¿qué hace? ¿Cuál es la génesis del negocio? Es decir, ¿cómo se creó? ¿Qué es lo que busca? ¿De qué forma hace negocios? Eso me va a ayudar a identificar y a poderte dar una respuesta de manera certera ¿Vale? Vamos aquí hacia la parte del código civil. El Código Civil nos define en su artículo 22 qué es una persona física. Aquí, del lado derecho o izquierdo, tienen hombre y mujer, ¿no? Y menciona que es la capacidad jurídica de las personas físicas, se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Es decir, existimos desde el mismo momento en que somos concebidos en el vientre materno. Aquí hay varias teorías que no voy a poner a platicar, ¿no? De muchas personas que hacen mención que la persona no existe antes de los tres meses, otros dicen que sí, no me voy a meter en ese, en ese rollo. Sin embargo, para cuestiones del Código Civil, en el momento de nacer tienes derechos. Ya eres un ser humano, te reconozco como ser humano y por consecuencia vas a tener derechos, los cuales algunos los vas a poder ejercer hasta la mayoría de edad, otros ya los tienes Ejemplo, la vida, ejemplo, la educación, la salud, la felicidad, etcétera, entre otros muchos. Ahora bien, pues se pierde obviamente por la muerte, no sabemos a dónde vayamos. El punto es que cuando mueres, pues dejas de existir, pareciera que el cuerpo ya no tiene movimiento y todo eh, lo que somos eh, se va, ¿no? Digo, nadie sabe hacia dónde vamos, ni qué hacemos, ni qué pase después de este, de este punto. Sin embargo, algo es seguro. Todos. Todos nos vamos a morir. ¿no? Algunos atributos que tiene la persona física son el nombre, el estado civil, la nacionalidad, la capacidad y el patrimonio. No sé si ustedes se han puesto a leer un contrato de préstamo o eh, un sinfín de contratos, ¿no? De préstamo, de arrendamiento, etcétera, lo que puedan ver ustedes. De una persona física. Si ustedes van a checar, siempre viene quién es, ¿no? Viene el nombre que lo acredita con la credencial de elector, tal, con número tal, expedida por el Instituto Nacional Electoral. Perfecto. El Estado civil es importante, por ejemplo, en un contrato. ¿Qué pasa si hoy en día tenemos una, un contrato de mutuo, mi estimado Esteban Elizalde, y en yo fallezco y resulta ser que tú me prestaste o yo te presté 100 mil pesos. Yo te presté 100 mil pesos. Si en el contrato no mencionaste, por ejemplo, que eras una persona en estado civil casado, ¿no? Eh, Pudiera ser que la esposa al querer cobrarte esa deuda, porque la deuda también la puedo transmitir, por ejemplo, es heredable, ¿no? Me debías a mí, entonces ahora le debes a mi esposa. Sin embargo, si yo no la reconocí en el contrato... ¿Qué crees que pueda pasar? Va a tener problemas, mi esposa, al querer cobrarte esa deuda, porque en el mismo contrato no la reconocí. Resulta ser que puse estado civil soltero, o ni tan siquiera mencioné el estado civil, ¿no? La nacionalidad, de dónde proviene la persona, de dónde de, de es, nacional mexicana, nacional este, guatemalteca, norteamericana, qué sé yo, ¿no? Eh, el patri la capacidad, tiene capacidad para. Firmar el contrato, etcétera, etcétera. Esto se da en la parte de las declaraciones. Si ustedes se detienen a ver un contrato, van a ver que ahí hace mención en las declaraciones de los atributos de la persona física o la persona moral. Inclusive la persona moral, el nombre, ¿no? La razón social que está teniendo. Eh, no sé... Constituida eh, SADCB. Bueno, constituida SADCB mediante notario público a través del acta y ponen el número de acta en las declaraciones, con domicilio fiscal en tal parte, con patrimonio, con capacidad eh, mediante su representante legal que acredita con el acta constitutiva o poder notarial, qué sé yo. Y entonces, como pueden darse cuenta, los atributos... Los pone los estás utilizando a diario, esto, para una persona eh, moral o para una persona física. Vuelvo a mencionar, tal vez, muchas de las cosas que ahorita diga, o esta teoría que yo estoy mencionando, no tenga un sentido. Sin embargo, cuando ya están en la práctica haciendo o revisando un contrato, no son, no son abogados, a lo mejor algunos... Pero cuando tengan un contrato van a entender por qué se pone en la parte de los, las declaraciones el nombre, la nacionalidad, el estado civil, etcétera, y que esto lo tiene una persona tanto moral como una persona física. Vamos a ver. Ahora bien, en el Código Civil Federal, en el artículo 25, nos hace la mención qué y qué entiende por persona moral. La nación, los estados, los municipios, los demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, las sociedades civiles o mercantiles. Ahora bien, ¿quién ubica las sociedades civiles? Las sociedades civiles están en el código civil, ¿ok? Las sociedades de carácter mercantil, ¿dónde las vamos a encontrar? En la ley general de sociedades mercantiles. Y hay leyes particulares. Ejemplo, la ley general de sociedades cooperativas, ¿no? Que ese es otro aspecto, sin embargo, forman parte de alguna forma de eh, un acto de comercio en su caso, ¿no? Y digo en su caso. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y, les, y las demás a que se refiere la fracción 16 del artículo 123 de la Constitución Federal. Las sociedades cooperativas y mutualistas, aquí también hace mención. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueran desconocidas por la ley. Y las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736. Entonces, como pueden ver, aquí el Código Civil hace mención de qué se entiende por una persona moral. Ahora, antes estaba el concepto, no sé si recordarán, que en la escuela nos enseñaron que el conjunto de dos o más personas reconocían la parte de una personalidad jurídica como una persona moral. Ajá. Sin embargo, esto rompe por mucho cuando llegó la sociedad por acción simplificada, porque la sociedad por acción simplificada la puede hacer una sola persona. Antonio, sociedad por acción simplificada. Yo hago. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, el beneficio es que de alguna manera me salgo de mi persona física para crear una personalidad jurídica distinta a mí, la cual tiene patrimonio, tiene derechos y obligaciones distintas a mí. Para términos mercantiles, si en algún momento a lo mejor eh, ya no puedes pagar y dices estoy en quiebra, como sociedad por acción simplificada se irán contra la sociedad, ¿Por qué? Porque es la sociedad la que tiene que responder. Ahora bien, yo soy una persona física, yo soy distinta a la sociedad. ¿Qué pasa en su caso si como persona física me declaro que estoy en quiebra? También se podrán ir contra mis propiedades, a lo mejor contra la camioneta que tengo, contra la casa que tengo para mi familia, contra otras cosas. Esto podría ser más peligroso. Entonces, la sociedad por acción simplificada en algún momento, pues por principio, se piensa como un acto para que las personas entren a la formalidad y le den un formato de empresa, ¿no? Vuelvo a decir, de empresa, no se me pierdan por ahí con el concepto de empresa, de empresa, una personalidad jurídica distinta, ¿no? en la cual tienen hasta, eh, en ese momento, 5.400.000 se daban, ahorita están actualizadas, no sé, creo que ya están como en 5.700.000, ¿no? Siempre y cuando no pasen de ese tope, 5.700.000 y fracción. Si por ahí alguien sabe el dato exacto o lo busca en este momento en Google, me sería muy útil. Entonces, tienen una personalidad jurídica distinta de la que tiene su, su creador, ¿ok? Las demás, las demás son el conjunto de dos o más personas, las sociedades por responsabilidad limitada, las sociedades anónima, las sociedades comandita simple, las un sinfín de sociedades, las sociedades cooperativas, las sociedades mutualistas, las sociedades de inversión, etcétera. Hay muchos tipos de sociedades que puedes ir creando. ¿No? Dependiendo de lo que te vayas a dedicar, y dependiendo del de telo corporativo que vayas a construir. Aquí sí yo les aconsejo ir con un experto en esa parte de creación corporativa. No todos la manejan, debo decir que es una área en específica como lo es un odontólogo, un cardiólogo, un médico dirigido a cierta, a cierta área, ¿no? No sé si tengan aquí alguna pregunta, si tienen preguntas o vamos bien, por favor me lo comenten. Ahora bien, recordarles que es el Código Fiscal de la Federación que nos hace mención que las personas físicas y las morales están obligadas, ahora, ojo, les mencioné que es la Constitución, el, la principal fuente del sujeto activo y pasivo, que es contribuir al gasto público en esa fracción cuarta constitucional, artículo 31, nos dice que es un deber de los mexicanos contribuir al gasto público de las entidades federativas, la federación, los municipios, de manera equitativa y proporcional. Equitativa y proporcional, aquí es donde nacen esos dos principios intrínsecos de las contribuciones. Tiene que ser equitativa y tiene que ser proporcional. Es decir, equitativa, que es ser equitativo. Cuidado, porque igual, igualitario, no es igual que equitativo.